de todo el mundo os está hablando en directo luis desde madrid españa eh, to, como todos los días de lunes a domingo la consultoría que os hago aquí en directo en instagram eh, os la hago siempre la consultoría a partir de las 6 de la tarde hora de madrid en adelante cuando puedo no tiene una hora fija vale pero es el momento que, que me siento con vosotros para daros mi opinión sobre todas las dudas que tengáis es el momento ahora el primero que digo, bueno, saludos a todos los que veo que os estáis conectando ahora mismo en el chat. Y por supuesto, saludos a los que lo veáis luego. Ya sabéis que dura 24 horas el vídeo, ¿vale? Que a las 24 horas se borran. Venga, pues el primero que quiera consultoría, que escriba ahora en el chat consultoría. Y le invito aquí en directo. Saludos. Os doy mi opinión de lo que me queréis preguntar, pero siempre lo hago públicamente, porque así, igual que ayudo al interesado, ayudo a todo aquel que lo pueda ver. ¿Vale? Y podemos llegar a muchas más personas. El primero que diga consultoría, eh, que me lo, que diga, que diga, ponga la palabra consultoría. Y le invito ahora mismo. Venga, ha sido el primero, Luisito. Te invito. Transmitir en directo con Luisito 91. Mientras, lo que os digo siempre, los que estáis en el chat podéis ayudaros entre vosotros y os lo agradezco mucho, que entre sumamos mucho, ¿vale? mucha inteligencia colectiva. Hola Luisito. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, Luisito? ¿O te llamas? Oye, no te veo casi, ¿dónde estás? Me llamo Heider Luis. Ah, Jaider Luis, vale. Bueno, somos yeah. tocayos. ¿Dónde te encuentras, Jaider Luis? <ríe> en, en, Suiza. ¿En, en Suiza. En Suiza. Sí. Pues a tu disposición, Juan. Consultame lo que quieras, que trato de darte mi opinión. Eh, mira, lo que sucede es que yo he venido a pedir asilo a Suiza desde Colombia. Sí. Eh, acá he estado seis meses y ahora me han dicho que no me aceptan el asilo y que debo salir de Suiza el 8 de noviembre. Vaya. Entonces, pues, eh, mi deseo no es volver a mi país porque no puedo, ¿ah? ¿eh? Entonces... Eh, mi pregunta es, ¿puedo ingresar a España? ¿Puedo pedirlo en España? ¿Protección humanitaria? ¿Algo? ¿O no tengo ninguna oportunidad más? Hombre, por poder, eso ya es tu decisión, por poder las cosas se pueden hacer. Otra cosa es que no te lo den. ¿Cómo es que te has ido de Colombia? ¿Has venido? Sí. Jaide Luis. De Colombia. ¿Y cómo es que has ido allí y no directamente aquí a España? Porque, pues, en España me decían que había un tema de que no tenían eh, alojamientos y, pues, estar seis meses pagando una habitación sin generar ingresos, pues, es complicado, ¿ah? ¿eh? Bueno, generar ingresos se pueden generar. Hacemos muchos vídeos en YouTube donde los invitados dicen cómo generan ingresos. Mira, el otro dice aquí una consultoría de un chico creo que era de Colombia que estaba, creo que me dijo en, en Soria. Y estaba limpiando cristales de escaparates. Se había invertido, se había gastado 40 euros en, un, en unos, yo que sé, en unos utensilios de limpieza. Y Iba por la por Soria, por la ciudad, preguntando en las tiendas si quería que les limpiara el escaparate. Y estaba ganando dinerillo, por lo menos para pasar los seis meses. Ay, Luis. Sí, claro, eso no pensé. Y porque también Suiza tramita los los asilos en tres meses. Sí, pero luego te dice que no. Sí, es, me, no contaba video, video, lo videos, no, ¿eh? Claro, los vídeos de YouTube ¿Te los has visto? ¿Los que os he hecho yo? Sí eh, eh, Esta semana apenas me enteré de, de, de, de tu... Claro, pues ya lo podías haber visto antes Por eso os digo a todos que los veáis Pero por vosotros Que a mí, a mí me da igual Por vosotros, <risa> claro Mira, es que hay una cosa España, Su Suiza no sé lo que tardará Tú me dices tres meses, pues tres meses España tarda tres o cuatro años. Pero sí, agárrate claro. lo que te voy a decir ahora, Jaider Luis. Tres o cuatro años, perfecto, porque tú mientras estás esos tres o cuatro años esperando la respuesta de España, que probablemente también sea negativa, como a todo el mundo, no pasa nada, porque tú esos tres o cuatro años tienes tu tarjeta roja que te permite residir y trabajar legalmente en España. Y cuando pasen esos tres o cuatro años y el gobierno del Estado español te responda que no, no pasa nada, porque como habrás llevado aquí tres años, sabes que a los tres años, cualquier persona que lleve en España tres años puede pedir ya la residencia por arraigo. Ah. Y te queda legal. O sea, el, el truco, la idea, el salvoconducto que os estoy enseñando en YouTube, por eso os digo que lo veáis, es pídete la tarjeta roja, te dan una tarjeta roja, tú puedes trabajar y residir mientras ellos lo piensan. Tardan en pensarlo tres o cuatro años. Cuando lo hayan pensado, aunque te digan que no, no pasa nada. Mire usted, yo ya llevo aquí tres años, pido ahora el arraigo. Y ya te dan el arraigo. Porque llevas tres años. Y además, esos tres años has estado trabajando legalmente, excepto, como tú muy bien me has dicho, Jaider Luis, los seis primeros meses que es lo más crítico. Pero solo son seis meses. Por eso siempre os digo que el que venga, tiene que venir con ganas a trabajar y, si es posible, con algún ahorro y ¿Vale? sí, claro, es... traía un ahorro Pero fue sí, un tema de, sí. de mala información porque vine acá A claro, sí me, no deja me trabajar gusta, si, Claro, me, si me, gusta estar ahora, me gusta estar Hablando ahora contigo, Jaider Porque aparte de poderte ayudar un poco Es la información para que a las demás Personas les fluya mmm, De lo que ocurre Porque claro, Suiza me has dicho que está, ¿No? Sí. En Suiza a lo mejor son muy rápidos En responder, pues malo, no viene mal Para el asunto Sí, claro es, me, me, es, me, es me explico, de Luis Me explico, ¿no? Claro, responden tan rápido Pues fíjate Mal asunto, sí. tu pregunta sí. ¿Te puede venir a España? A ver, yo te doy mi opinión, ¿eh? Yo no digo ni que lo hagan, ni que lo hagan la decisión Luego de cada uno de vosotros, por poder, puede venir Por poder, puede venir ¿Puedo pedir el asilo? Por poder, lo puedes pedir Que te lo van a tramitar o no Que esa es la clave porque si te lo admiten sí, claro. a trámite, es cuando ya te dan ellos la tarjeta blanca, que a los seis meses se convierte en roja y puedes trabajar. Si sí, tú en la claro. entrevista les convences, les convences, les das una razón de fundamento, te van a dar la tarjeta blanca y luego va a ser la roja automáticamente a los seis meses. Con eso ya puedes residir y trabajar. La clave es: sí, claro. ¿qué pasa? Que te pide la ley que cuando tú llegas. O sea, cuando tú pides asilo aquí en España, tiene que ser, bueno, por los motivos humanitarios, políticos, los que sea, tal, pero que sea, vengas del país un poco de donde te persiguen, ¿no? Donde, donde ocurra la sí, situación. Sí, claro. Como tú te has, te has pasado por Suiza y encima lo has pedido, porque si allí no lo hubieras pedido, siempre podrías decir, mire, yo no lo sabía y me acabo de enterar. Sí, Ahora, claro. Sí, he estado en Suiza, pero no lo sabía. Y es que he llegado aquí a España, mira, me he visto unos vídeos en YouTube... Me he enterado y lo estoy pidiendo. Eso, si fuera así, pero es que no es así. Y a lo mejor si lo has pedido... A ver, que yo no te quiero desanimar, ¿eh? Yo te hago de abogado del diablo todo. <risa> mm, ya, te doy un poco la el tema. ¿Qué hacer? Buena pregunta. Esa, es que además cuando lo pides, supongo que queda registro en algún lado. En el pasaporte sí, claro, tan, pues, el... El tema del acuerdo de Dublín y todo ese tema eh, A eso es que me enfrento ¿eh? Claro, y el, en el pasaporte ¿Te lo han sellado algo, Jaider Luis? No, el me pasaporte cuento. Apenas me lo van a entregar para poder salir Del país O porque sea que casi encima lo, se lo retienen Sí, acá sí lo retienen, Joder, sí, a no, lo retienen. Iba a decir un taco, se me escapaba una palabrota Me la callo En España, <ríe> en España no En España ya desde hace un año No te retienen el pasaporte Sí, claro, prilines, eso, eso no es lo que me he enterado ahora. ver veros los vídeos de YouTube para que no pasen cosas de estas. En España sí, claro. no te quitan el pasaporte, lo que te permite que tú te puedes ir cuando quieras. También es cierto que si alguien pide aquí el asilo y se va luego, pues no, a ver, no pasa nada, pero le archivan la petición de asilo, claro, porque si lo pide y se va, pues ha ido. Pero es una ventaja, o sea, y ahora te lo dan y ¿qué hacen? ¿Y te escoltan ahí a la frontera o te dicen vaya si usted... Eh... A donde quiera? Eso es lo que tengo que negociar con una entidad que es la que lleva a, al mía. tema del retorno. Madre mía, con esto, Suiza, ¿no? Que quede bien claro, sí. donde, no, donde Luis no iría a pedir asilo. Suiza, ¿no? no de y Luis? hay muchos colombianos. Yo me he encontrado con muchos colombianos en mi misma situación. Ajá. Claro, es que parece una ratonera. ¿Eso es una ratonera, Jai de Luis? Sí, ¿Eh? sí claro. Nos ponen ahí el queso, venir aquí y luego palo. Luego quitamos el pasaporte encima. Eh, hay países que ni siquiera lo reciben. Por lo menos Chile, eh, Nicaragua, Honduras, no le reciben el asilo, no lo aceptan. Pues casi lo prefiero. Porque en ese caso te puede claro. venir, venir para España y pedirlo tranquilo. Y si te dicen, Ay, ¿por qué no pidió en Suiza? Pues mira, es que no lo sabía. Porque sí, la ley claro. lo dice, la ley dice que el asilo hay que pedirlo cuando vienes directamente en el primer mes salvo que cambien las circunstancias o que por ejemplo no lo supieras sí claro yo no cada... sé yo qué... claro casi prefiero fíjate jaider luis que, que no me reciban casi lo prefiero sí, que, no que, me re... mejor. que no que me reciban y, lo... y me quiten el pasaporte y encima a los tres meses me digan que no porque si por lo menos tardan tres años en decírmelo y mientras puedo trabajar y residir y luego, cuando han pasado tres años, me dan la residencia por arraigo, pues te diría, pues bueno, bien, buen negocio, como en España. Pero es que en esas condiciones, no, ¿Qué, es... ¿qué hacemos? No. no sé, a ver, dime, ¿qué tenías pensado? Es que nomás, no más, no sé, no... Eh, yo dime. estaba mirando los, los, los, los vídeos eh, sí. y entonces me interesó el tema que hablaban de España, que pueblos, que era un poco más económico, todo claro. el tema... He estado todas las noches mirando los vídeos, ¿ah? ¿eh? Mira, y yo... Te... Sí, Jaide, yo hablé el otro día con mi tía, una tía que tengo, que vive en un pueblo que se llama Pitillas, apúntatelo si quieres, Pitillas, está en Navarra, España. Si no tienes ahí para apuntar, luego le das al replay al vídeo, que está 24 horas aquí en Instagram. Total, que le pregunté, ¿no? Le digo, oye, tía, que es que yo tengo a muchos amigos en todo el mundo, que hago unos vídeos, que qué tal está ahí en tu pueblo. Me dice que de maravilla. Ahí hay trabajo, claro Te lo juro, eh, o sea, esto fue ayer Por teléfono con ella Que le digo, bueno tía hay Que le pregunte por el alcalde por ti Dice, por quien quiera, Luis Dice, mira, tu primo está ahora haciendo Está cultivando espárragos Ecológicos Bueno, me contó una historia que tiene allí montada muy buena Y luego también me decía de un caso Unas personas que le habían dado la casa Por 20 euros al mes Al mes, 20 oh, euros Dios. al mes No sé cómo estaría la casa pero bueno, se podría vivir Y claro. esto es en Navarra, que se llama Pitillas el pueblo, pero es un ejemplo ¿eh? Te estoy hablando de mi propia tía, la hermana De mi padre, que vive allí sí, claro. Y me contó eso, que ellos encantan De que vaya gente, porque fíjate que antiguamente Les habían quitado el médico Y ahora ya, como estaba yendo más gente Pues ya les habían vuelto a poner el médico En el pueblo y todo Pues puede ser una idea, Haider Yo no te puedo decir ni que hagas una cosa Ni que hagas otra, porque porque Yo, mi opini yo soy mi opinión pero vamos, sí. yo en tu situación, pues yo lo intentaría. Es que no te queda otra. Me preocupa un poco que estos suizos te quiten luego el... O sea, que te den el pasaporte y te pongan ahí en un avión para pa Colombia, ¿era, no? Eh, pues que el tema es que si sí lo hagan para... Suiza no tiene vuelos directos para Colombia. Entonces haría escala en España obligatoriamente. Pues, pues en España... A ver, yo no te puedo decir, haz esto o lo haz lo otro entiéndeme no yo pues Entiendo, tengo no pensado que hacer ¿eh? claro pero no es mala idea sí. pitillas que estáis poniendo jescobar pitillas pero que no digo pero vamos que es un ejemplo es un pueblo en navarra que es de mi, mi familia tengo familiares allí está despoblado y quieren gente pitillas ahora gente con ganas de trabajar ¿eh? que no os van a regalar nada pero sí, sí claro hay muchos pueblos ¿eh? hay muchos pueblos jaide yo lo intentaría te quiero decir mira cuando uno está en una situación pues así tiene que tirar para adelante. Sí, claro. No pasa no, nada. No pasa eso, nada. Eso, es, eso es algo muy cierto, ¿no? Muy cierto. En Colombia, ¿qué tal qué ta la situación tuya personal? ¿Mala, regular o bien? O sea, te, no, no quieres volver allí, ¿no? Bajo, no, no, no puedo. No es que no, no quiera, puedes, no puedo. Eso es lo eh, que te quería preguntar. No pues ¿no? acá, ellos acá ni siquiera han escuchado mi caso porque dicen. Colombia no tiene guerra, nosotros tenemos personas como los sirios, como Afganistán, que tienen guerras de verdad. Entonces, los colombianos ¿Cómo no... ¿Cómo que me... guerras de verdad? Pues no estoy de acuerdo con los suizos. Mira, aquí en España hay muchos compatriotas de Colombia que les están dando la solicitud de asilo. Sí, claro. Yo, yo los he conocido en persona, además. no solo, Por aquí y en persona, físicamente, les he hecho la entrevista en YouTube. ¿Cómo que no? Una inclusive... chica, ah, vamos, mu muchos, que hay una guerrilla, que hay gente desplazada. Me contaba uno de vosotros que se tenía que desplazar, porque si no venían a lo mejor un día ahí y, había... y les mataban directamente. Sí, claro. Desplazados. Eh, inclusive eh, eh, yo he vivido, eh, o sea, he visto casos de venezolanos acá. El, el, la semana pasada deportaron una venezolana. Los suizos la, la mandaron a Venezuela Es lo que te iba a preguntar ¿y, y, a, ¿Y la mandaron a Venezuela, la venezolana? Sí, a Venezuela directo Iba con un ¿Mandaba yo a Venezuela al suizo que lo haga? ¿O al suizo que ha decidido ese? A que viviera él allí, a ver qué tal Sí, claro, la, la regresaron Que no, que era, una, era un motivo general Entonces, que como no era con ella Entonces no podían darle asilo Pues sabes qué pasa aquí en España Que a todo el que venga de Venezuela Se lo dan por razones humanitarias ...siempre que lo pida... Sí, claro. ...aunque sea un, ...precisamente porque es un motivo general... ...precisamente porque es Vox, vox Populi... ...que se dice... ...la precaria situación que, hay, que ahora hay en Venezuela... ...y los jueces de España... ...han obligado al, al Estado español... Eh, ...independientemente de que quien gobierne... ...si los de un lado o los de otro... ...obligados que como firmó el convenio de Ginebra... ...pues a los venezolanos hay que atenderles... ...sí o sí... ...siempre que lo pidan... ...y a los de Colombia... No hay esa orden, pero hay que estudiar cada caso, caso por caso. Sí, claro. Como, como es lógico y natural. Yo lo intentaría, yo si yo fuera tuyo lo intentaría. No, claro, es, no me queda de otro. Yo lo, yo lo tengo que intentar porque pues a Colombia no puedo volver, ¿ah? ¿eh? Claro, porque es que, pero es que yo no entiendo cómo esta gente hace esas cosas, porque es que si uno viene de un país y no, no puede volver a ese país, pues mira, por lo menos que te den el pasaporte, digo yo, y, y vayas usted donde quiera. Pero no que, que le... Si eso... sí, una, una chica, me parece que era también de Colombia, le había pasado eso. La había, había... Es que me lo contó aquí mismo, Jaider Luis, hace un mes o dos en sí. esta consultoría, que yo cuando aquello me quedé alucinado. Pues algo así. la había... Y la habían mandado para Venezuela al final a la chica, ¿eh? Y ella me consultaba desde... Eh... Uy, perdona, no de Venezuela, a Colombia. Era colombiana y la habían devuelto sí. allí. Y ella me consultó para volver desde Colombia otra vez para España. Si nos está viendo, la saludo. No, pero es que el tema es que si sales ya no puedes ingresar mira, a Europa. Mira lo que están diciendo. Mauricio, gracias a los que ponéis en el chat. Nos dice que lo intentes por Francia primero. Nos dice Mauricio do Correa. Dice que intentes... ¿Tú lo lees ahí, Jaider? El, el, sí, lo el acabo chat. de leer, lo acabo de leer. Eh, sí. el, tema de, el tema de... Porque Suiza tiene salida hacia Alemania y hacia Francia. ¿eh? El sí. tema es que ellos tienen un convenio que si tú sí. pides asilo en Suiza ellos se lo niegan y te vas a pedirlo a Francia o a Alemania ellos te regresan a Suiza nuevamente. Joder, mira lo que dice aquí Mauricio. Dice en Suiza son muy estrictos y en los trenes piden papeles todo el tiempo. Oye, Prilines, tomar nota este vídeo es importante. No vayáis a Suiza. Bueno, haced lo que queráis. Pero por lo que... ¿Estáis comentando? Es una ratonera. No, Suiza no es... Eh, ellos dicen que América, como tal América, Latinoamérica, Centroamérica, no tienen por qué venir acá. Acá no tienen nada que hacer. Ah, no. Pues, pues España no opina eso. Fíjate lo que te digo. España opina que sois prácticamente la misma sangre. Yo hablo con vosotros y, y parece que estoy... Mira, el otro día hablaba con una, una mujer de Cuba y parecía que era mi abuela. De la cultura. Es que se nota, joder, se nota. Y yo sí, hablo claro. ahora contigo sin necesidad de intérprete, sin necesidad de traductor, ni sin nada. Sí, es, sí que eso es el otro primos? tema, ¿eh? Claro. Esto suizo, vamos, no, no sabía yo esto, ¿eh? Ya, es que ya es más de uno el que me lo cuenta. Sí, mm. claro. esto es, esto y es y, y si... Y es mejor que te digan que no y te den de claro, una vez claro, la fecha claro, de expulsión a que te dejen en un campus... Claro. A que te dejen en un campus solamente viviendo... Comiendo y durmiendo Porque no te dejan estudiar No te dejan trabajar, solamente te dejan en ese campus Viviendo Esperando que pase el tiempo Hay personas Suiza, cinco Suiza años que se, que se las da de, de derechos humanos sí, Se las da no... de, de guay Tomar Eso es nota, hacia señor, Los abogados que vean esto Que tomen nota Mira, caso real, aquí tenemos a Jaider Luis ¿Eh? Se las sí. da luego muy de Suiza Pero mira Suiza te quita el pasaporte, sí, claro. te tiene ahí retenido y luego encima te lleva al avión que te devuelve a, a Colombia o, o al país donde no quieres volver. Sí, por ejemplo, el, yo tengo que salir de acá antes del 8. Si yo paso el 8, viene la policía de una vez por mí. Y es a la cárcel y, y ahí te, es que... A, sí, a es que es lo que le pasó. Escucha, Jai de Luis, le pasó a la chica que te estoy comentando, que me lo contó aquí, eh, en directo, como tú ahora, que se le pasó el plazo y fueron a su casa, la policía, días después. Y encima fueron un día, que era medio festivo, no sé qué me contaba, o después de las 5 de la tarde, o no sé a qué hora, que ya no podía ella ni hablar con inmigración ni nada. Que la retuvieron, a su familia y a ella, y al avión. Sí, claro. Ellos, ellos son estratégicos. Mira, a mí son me han dicho que es no... Que lo, que de, lo que decía la chica. Encima dice, Luis, vinieron a una hora que ya estaba cerrada lo de inmigración o con quien ella negociaba para que no pudiera negociar ni nada. Sí, ellos ellos acá vienen a este campus en las madrugadas. Tres de la mañana, cuatro, están Exacto. durmiendo, tocan la puerta Híjole y lo puta. sacan. Perdonadme el taco. He dicho un taco, ¿eh? Instagram sí, no, sí. No, no me censures el vídeo. Eh, a mí me han dicho que no. El 26, el 25 migración salía a vacaciones hasta es. el 4 de noviembre. Entonces me dicho, esa fecha me dijeron que no para que no tuviera nada que hacer. hijos de es que se me escapa, vamos, perdón. Sí, no poder Bien. hablar con la abogada, no poder hablar con nadie. eso Es lo, es que exacto, lo hacen, porque me lo ha, me lo ha contado la otra chica. Sí, te, me mandaron... Lo un... esta porque vamos, yo me, yo lo que me contáis me fío. Es que no, es así? esto es terrible, acá es terrible Pues Prilines, cuando digan que a Suiza, mirad nada, mirad lo que pasa nada. Ni, ni Suiza ni Suecia vamos, son vamos, países drásticos, ¿eh? Sí, que, que van mucho de marketing, ¿no? Luego mucho marketing, somos aquí los derechos humanos pero luego, mira sí, eso Y, no, y hay mucho no abogado va, ¿no? es que a esta chica, le, yo, porque yo le pregunté siempre, yo como te he a ti, digo ¿y cómo te me vas a Suiza y no te me vienes a España? Le pregunté a la chica y me dice, me dice, no, es que me lo recomendaron los abogados, porque allí no sé qué. Lo no, que me dijo. No, hay que, sí, hay que los abogados tampoco no es que hagan mucho por ti. A hay mí, de todo, toco... claro, hay de todo, pero, pero hasta le aconsejaron mal, no sé qué abogado sería, pero, pero mal consejo, mal consejo. Cuando, cuando yo apele... ...a mí me tocó que buscar más información... ...la abogada me dijo... ...toca que me colabores... ...porque si no... ...tu caso queda así... ...entonces yo tuve que hacer la tarea... ...entrar a internet... ...mirar todo lo que estaba pasando en Colombia... ...para poder pasar la apelación... ...pues si aquí puedes pedir el asilo... ...sin necesidad de abogado... ...se puede pedir con abogado... ...pero se puede pedir sin abogado... ...no, acá ¿Es un acá problema? De con abogado... ...pues aquí no... ...aquí puedes o no... ...yo he hecho muchas entrevistas en YouTube de personas que lo han pedido y nos cuentan cómo lo han pedido. Mírate todos los vídeos que pone la tarjeta roja, ¿vale? Si te vienes para España, te Sí, yo estoy a... mirando todo miran ello, a... ¿eh? Que son importantes, ¿vale? Hay una chica, por ejemplo, que llevaba año y medio, no lo sabía, no había pedido el asilo, en año y medio en España y lo pidió. Y se lo habían tramitado. Y estaba trabajando y residiendo, esperando los tres años. Oye, que luego dentro de tres años me lo deniegan, no pasa nada. Yo he trabajado, he residido o he estudiado, he hecho lo que me ha dado la gana y luego pido el arraigo. Eh, claro está que acá en Suiza desde marzo comenzó a regir una nueva ley, entonces que sol, en 140 días tu proceso tiene que estar terminado, un sí o un no, en 140 días. Hay personas que pidieron la ciudad antes de marzo, ya tienen otra ley, eso sí no tienen fecha para que les, diga, les den respuesta, entonces en este momento está enfocado solamente en las personas nuevas que entran a Suiza. En tres, dos meses eh, colombianos que la entrevista a los tres días les dicen que no, que no tienen derecho a apelar, no tienen derecho a nada, que deben salir ya de, de, de Suiza. O sea, dicen no es solamente. Aquí. Sí, no, dime, dime, Jair Luis, luego te leo lo no, de No es solamente a, a, a nosotros los los latinos, a, hay, hay africanos también viviendo lo mismo acá, eh, de todo, ¿no? Este países. Bueno, pues mira. Yo, yo te digo lo que yo haría, eh, te, te tendrán que devolver el, el pasaporte, ¿no? Si quieren que te vayas. Sí, claro, eso me yo, lo tienen que pues, regresar. Claro, pues yo cuando te lo devuelvan, pues me iría. Me iría no, para sí. Francia, me iría. No me esperaría porque luego va la policía ¿eh? a las 3 de la mañana y al avión. ¿Me explico? sí claro no, Entonces, Yo tengo que yo... pasar por Francia para salir de acá. Claro, digo pues que... yo me iría a Francia y pasarte de luego de Francia a España eh, no es nada, no hay no hay ningún tipo de frontera ni nada Sí, eso es lo que tengo que hacer ¿eh? Yo ya, ya ya no ya te digo todo... que lo hagas o que no lo hagas, pero yo es lo que haría Yo en tu situación, mira si me, se me pasa el plazo, está comprobado que te viene la policía y encima te vienen de madrugada cuando está cerrado inmigración para que no puedas apelar a nadie que, Yo te lo digo porque a mí me lo ha contado una chica que le pasó una colombiana que estaba allí como tú se le pasó el plazo y vinieron luego días después a su casa a malas horas, me dijo además. Un sí, día festivo, claro. no sé qué. Y al sí, avión, claro, y, al avión y, y al avión y para Colombia. Total, para que no te pase a ti, yo, si yo fuera tuyo, yo haría eso. Yo, en cuanto me dieran el pasaporte que te tienen que dar, diría, vale, pues me voy, adiós, amigos. Y me iría para Francia. Y luego sí, ya, ya de, de Francia a España es como estás aquí, vamos, no hay frontera ni hay nada. Me insisto, Jair no, Luis, yo no, no, yo he he no te he puedo hecho, decir, ¿eh? yo no te puedo decir lo que, que lo hagas, pero yo sí te puedo decir mi opinión y lo que haría yo. Sí, sí, sí. Y luego una vez aquí, una vez aquí, ¿qué haría yo? Pues intentaría pedir el, el asilo, la tarjeta blanca o la roja. Bueno, la blanca que el, el asilo político o humanitario. Yo lo intentaría porque no perdería nada por pedirlo. Yo iría, pediría sí, claro. mi visita y contaría mi situación. Oye, y si me lo dan, mira qué bien. En seis meses puedo trabajar. Y si no me lo dan, aquí en España no te van a montar en ningún avión. Pues me empezaría a buscar la vida, a pasar los tres años. Mírate el vídeo que hemos hecho últimamente pues con taila que es Mumaja de Brasil. Saludos, Tayla. Sí, si claro, la chica lleva año y medio ya la ves cómo está trabajando, ahí luchando en un pueblo barato y dentro de otro año y medio va a tener sus, sus papeles, como todo el mundo en España, cuando lleva tres años. Y... Y es lo que haría, ¿sabes? Sí, claro. Y no, per no perdería el ánimo para nada. Mira, nos dicen aquí, pasar de Suiza a Francia, el control por tierra es mucho más fácil. Dicen, de Suiza a Francia. Y yo añadí. gracias, eh, todos los que, que ayudáis. Sí, sí, sí, muchísimas gracias. Yo estoy cerca a Francia, ¿eh? yo estoy acá, uh, ¿Sí? estoy cerca a Ginebra. Pues, Jaider Luis, yo en cuanto pudiera con mi pasaporte eso sí me, me pasaría a Francia y, y te dicen que de, de Suiza a Francia hay poco control, pero es que de Francia a España no hay nada. Eh, y bueno, así no me den el pasaporte, yo me voy sin él. Eh, eso, pero es que eso tiene no derecho, hacer... es que te lo tienen que dar esos personajes, porque es que, no sé cómo llamarles, tú tienes derecho, según los convenios de las Naciones Unidas, a que te den tu pasaporte. Oye, que te mandan una carta, vayas usted antes de tal día. Pues muy bien, yo me voy, yo me voy, yo obedezco, pero deme mi pasaporte que es mío. Usted no se lo puede quedar, señor Suiza. Sí, claro. Ahora, en este momento, ¿cómo es la situación? Te... Recuérdamelo, de Luis, para los que se acaban de conectar. ¿En eh... este instante ¿Te han mandado la carta? ¿No te la han mandado? ¿Cómo está en este instante tu situación? Para los que acaban no, sí, de conectar. Ya me enviaron la carta, me enviaron la carta. Eh, Fue una entrega inmediata diciendo que debo abandonar el país antes del 8 de noviembre. O sea, el, asilo, asilo denegado, sí. vale. el asilo ha sido denegado El asilo ha sido denegado pasa... Pero el pasaporte no lo tienes todavía en tu poder no, no, no lo tengo en mi poder Pues yo me iría, mañana no sé si es allí fiesta ¿no? El primer día que abre inmigración sí. Cuando hable allí Me iría por el mi pasaporte, 4. oiga que me voy El 4, pues fíjate que de plazos Pues yo el día 4 me plantaba ahí Porque si tienes hasta el 8 El día 4 vamos, prioritario allí Oiga, deme mi pasaporte que me voy que mire, sí, me claro. han mandado la carta me han mandado la carta y me voy ya. Pero deme el pasaporte que mío. Sí, si claro. Ni siquiera acompáñeme hasta la frontera con Francia. Porque me voy a ir por Francia. Sí. Ya está. <risa> no, en serio. Y si no me lo dices, oye, porque es que de verdad. Si te dijera que estás en España, te diría... Ahora mismo hablamos con el defensor del pueblo. Lo malo que el defensor del pueblo es para España solo. Pero <risa> tiene que haber alguno más global. Ya investigaré. Es que tú tienes derecho a tu pasaporte. ¿Sabes lo que te digo? Sí, tú, tú no has hecho nada malo ni nada. Tú has pedido asilo, te lo han denegado, te han dicho para el día 7, 8 vayas usted, vale, pues yo me voy, pero déme el pasaporte, no me voy a ir sin pasaporte. Sí, claro, eso es, eso es el tema, ¿no? ¿no? pues tú el día el primer día que abren, pídelo. Además ves a pedirlo. ¿Allí hay alguna abogada o alguien que te asesore o no? Eh, o sea, sí, pues, abogada mío, y, y, y, y traductora. Pues, ¿Y la abogada y la traductora qué te ha dicho? Eh, pues la abogada, la abogada en este momento, pues antes de, de que me dieran la respuesta, estaba en vacaciones. Entonces... Te juro, Jaide Luis, que lo estaba pensando. Digo, me he callado, déjale hablar, Luis. Pero estaba pensando, de vacaciones. Vale, me lo has dicho tú, ¿eh? Sí, estaba en vacaciones y me dijo, vamos a apelar, vamos a pero primero pues, no, nada... no, no quiero apelar nada, que me den mi pasaporte sí. que me voy. Mi, yo lo eslocaría, ¿eh? tú haz lo que quieras. Sí, claro, no, yo ya, ya dije la que necesito mi pasaporte para salir chica, de acá. La, tu, la chica está de Colombia me contó que si apela, que si no sé qué. Es, ¿Es que tienen ahí un rollo? Sí. Seguro que la abogada está cobrando por las apelaciones. Porque alguien la cobra no, y, y que Suiza te cobra para apelar 750 francos. Ah, encima. ¿Pero, no, pero si tienes que pagar tú encima? O, o, claro. O es, ah, mire, si no, no lo pagas... No dile, déjelo, déjelo, que me voy para Francia, sí, sí. pero deme mi pasaporte, ¿eh? Sí, claro, eso es lo que voy y, a hacer. ¿no? Y como no tienes el pasaporte, el lunes, conéctate o el, el día que sea y me lo dices. Si si no me doy cuenta por aquí con consultoría, me pones un mensaje privado aquí en el Messenger. ¿Vale? Me dice, oye, okay. Luis. Luis, que soy Heider Luis, que estoy en Suiza, que me han dado el pasaporte o que no me lo han dado, lo que sea. ¿Vale? Sí, claro. Sí, Quedamos claro. En eso, amigo? Sí, amigo. Dicen aquí, dice, bueno, me dicen aquí que si se te pasa el plazo, que luego te penalizan 10 años sin poder entrar a Suiza. Yo no te yo no sé, Jai de Luis, pero yo no voy a ir a Suiza. No, yo no tengo más eh, ganas de volver acá. ¿eh? A, nada. Yo, a, mí, a mí se me han quitado. Es que, no, es que agradecemos lo que ponéis en el chat, trilines pero que nos pone aquí Mauricio que te penalizan 10 años sin poder entrar en Suiza de nuevo. Vamos, mucho interés tendrá, ¿verdad?, en volver ahí con esos inhumanos. No, para nada. Aquí también. Para nada. Exactamente ¿verdad? El tema es que claro Que tú te quieres ir por donde a ti te dé la gana Que tienes derecho a irte dentro del plazo Es importante que no se te pase el plazo Para que luego ellos no te pongan excusa sí, vale, claro. Para que no para no jueguen No, es que usted se le ha pasado el plazo Y ahora ahora me lo llevo yo Y le monto en un avión para Colombia No, mire, yo estoy dentro del plazo, me da mi pasaporte Que yo me voy, me voy ya por Francia Y gracias sí, sí. Oye, Jaider Luis, hay que agradecer a los Prislines Que nos han dado la idea de Francia Sí, sí, sí, muchísimas gracias. ¿ah? Sí. sí, sí, porque es muy buena idea, oye. Es que no es lo mismo. Eh, sí, sí, claro. Mira, se me ha dado la vuelta a la cámara que estoy aquí. Mira, yo estoy ahora aquí en Madrid, en Príncipe Pío. Ah, qué bueno. es que como estoy, estoy leyendo el chat de lo que te ponen... Vale. Por Haider hacemos eso, ¿no? Estoy leyendo a ver si hay algo... Dicen que todos están de vacaciones Es que encima más en gracia, hombre Es que encima si te cobras... Bueno, es que me voy a callar Porque es que empiezo a decir cosas y me callo Prefiero callarme, Haider Que estoy contigo, ¿eh? Vale, amigo sí, vale. vale, muchísimas que, gracias que, ¿eh? Sí, que, que, que nada, que... Vamos, besa por el pasaporte ¿Tienes ahí algún familiar o algún amigo contigo? ¿O, o has ido no, tú solo? Acá en Suiza solo, ¿eh? Ahí en Suiza solo, vale pues que le quede a todo el mundo claro que cuidado con Suiza. Que, vamos, según me estáis comentando más de uno, es una ratonera. Aquí sí, tenéis el vídeo con Heider Luis y, y lo que nos han contado. Mira, dicen por aquí, averigüe bien Francia, está metiendo a las personas en centros de detención con tratos inhumanos. Eso dice Ortega 13. Pero bueno, tampoco yo creo... Oye, tú entras como un ciudadano normal a Francia. Sí, claro. Que el pasaporte no te ha caducado, ¿no, Jaider Luis? De no, que... no, no, está, está perfecto, recién perfecto, solicitado. Perfectamente. Eh, bueno, pues, pues quedamos. Yo, yo haría eso: me recuperaría mi pasaporte antes de que caduque el plazo, para que no tengan excusa para sí, no dártelo. Claro. Y diría: Mira, me voy. Gracias. Gracias por la atención, me voy. Y vente para Francia, amigo. Yo ok. Lo calla, vale. Para sí, España, para, Sí, luego para, para España había Francia. <risa> <risa> Escucha, cualquier cosa me lo pones en el Messenger de Instagram, ¿vale? Que vale, vale. Todos los, yo vale. Mira, yo todos los días os hago la consultoría, el lunes a domingo. Y antes de hacerla, me estoy un rato leyendo todos los mensajes de, del Messenger de Instagram que me habéis puesto, ¿vale? Para cualquier cosa así más urgente, ¿vale? Vale, vale, vale. vale Venga, vale. pues nada, que me despido, Jaider Luis, y me despido de todos los prilines hasta mañana, ¿vale? Que... Qué un placer estar con vosotros. ¿Vale? Vale.